Entonces, empezamos, como siempre lo he dicho, con nuestra piedra central. Aplico silicona. Luego de que ya la he pegado, aplico silicona y aplico en todo el bordecito. Sin cortar nuestro cordón, voy a dejar unos 2, 3 centímetros, porque le vamos a hacer, digamos, las orejitas, ¿no? acuerdo que cuando dejamos, hacemos orejitas, dejamos cordoncito para la parte de abajo. Luego que hemos hecho esto, acuérdense que lo tiro hacia abajo, coloco nuestro strash, como tiene un poquito de silicona, otro toquecito y partecitas que ya están secas. Entonces, no corto mi strash y mire que lo coloco planito, acostadito. Levanto y corto. Y se nos volteó, entonces volvemos y lo acomodamos. Como no tenemos mucha silicona allí. La aplico nuevamente silicona y volvemos y hacemos con el cordón. Como este se nos retira un poquito, entonces con la tijera y juntamos acá. Colocamos nuestro cordón. Bien. Y corto. Acomodo. Entonces como son dos, Vuelvo y coloco nuevamente. No aplicamos silicona porque todavía tenemos allí silicona. Aquí si vemos que no tenemos, entonces le aplicamos un toquecito. Y corto. Junto. Después de que he cortado. Trato de juntarlo. ¿sí y siempre hacer presión entonces, vamos a hacer las colitas o las orejitas, entonces cortamos, acuérdense que por tiempo pues tenemos que cortar sin que haya secado un poquito la idea es que el seque un poquito ¿no? pero ustedes saben que el tiempo de las cámaras es oro silicona aquí abajo y acuérdense que las orejitas las hago con la yemita de los dedos acostadito, acostadito. Pues cuando yo las tengo ahí las tres trato de acomodarlas para que me queden lo más redonditas posibles corto mi excedente vamos a limpiar la tijera y estamos limpiando nuestros dedos porque no nos deja trabajar entonces vuelvo y hago con la yema de los dedos hago las orejitas, recuerda que esto lo hacemos para esconder esos hilos, entonces ya teniendo las dos orejitas Tratamos de que queden lo más pareja posible, miren. Entonces ya aquí, prácticamente nuestro topo quedó hecho, cortamos. Tiramos hacia atrás, cortamos este poquitico acá. Entonces, pegamos el postecito. Recuerde que cuando pego el postecito aplico buena silicona. Coloco el postecito y simplemente aplico montadito, más que todo en los bordes, ¿no? Nuestro otro pedacito cuadrito de tela. Hacemos presión para que el topito quede. Siempre hacemos presión. Y con la punta de la tijera hacemos estos guardaditos que nos queden más bonitos. Aquí ya nos quedó nuestro topo. Entonces ahora sí cortamos. Haciendo la silueta de lo que hemos hecho. Como aquí nos quedó este espacio, ¿Cierto? Quede bien que trato de que queden como redonditas entonces lo que les dije en otra ocasión le coloco un cuadrito de nuestro stretch y un medio toquecito de silicona y colocamos nuestro cuadrito aquí Cogemos la candela y quemamos las pelucitas que nos quedan y igual la silicona. Acuérdese que hacemos presión y nos quedó nuestros topos. Si lograron hacer este reto, no olvides